Ante todo, un saludo fraterno a la comunidad científica. El doctor Armando Camejo y mi persona, doctorante Roseli Rodríguez, participante del programa de Ciencias Económicas y Sociales, adscrito al Centro de Investigación Sociedad, Economía y Transcomplejidad de la Universidad de Carabobo, Venezuela, queremos presentarle nuestro artículo titulado La neocogestión del conocimiento en la sociedad digital. En este artículo se realiza una aproximación interpretativa de la neopogestión del conocimiento en la sociedad digital y se da a conocer la dinámica actual del conocimiento en la vida de unos sujetos inmersos en un modelo social de base tecnológica. Con relación a la metódica, se precisa como un estudio exegético de tipo documental. Adicionalmente, es esencial mencionar que durante el desarrollo del trabajo, se encuentran hallazgos que evidencian el surgimiento de una nueva cogestión del conocimiento y permite concluir que en ella se integran redes colaborativas entre los diversos actores de la sociedad, quienes mediante las tecnologías de información y comunicación se apropian del conocimiento y lo desplazan al colectivo como un bien común. Dicho artículo está estructurado de la siguiente manera. Primero, navegamos realmente una sociedad Digital. Segundo, se ha digitalizado el conocimiento. Tercero, la apropiación del conocimiento ha permeabilizado la sociedad. Y por último, ¿qué significa la neocogestión del conocimiento? Como se visualiza en la lámina, la neocogestión del conocimiento en la sociedad digital se logra mediante alianzas entre el Estado, la familia, la universidad y las organizaciones, todo con la intención de fomentar ética y cultura e innovación para la solución de problemas, crear habilidades para la vida y el trabajo, desarrollando destrezas tecnológicas, tercero, lograr competencias digitales y conocimientos para reformas curriculares hacia la adaptación a la nueva sociedad. Para finalizar, eh, queremos compartir un mensaje de Eleonor Ostrom, premio Nobel de Economía para el año 2001, donde resaltó que el conocimiento es un bien común, no competidor, no sustraíble, en el sentido de que su uso por parte de un sujeto no impide a otros utilizarlo. Al revés, cuantas más sean las personas que compartan el conocimiento, mayores son las ventajas para la colectividad. Espero sea de su agrado y gracias por su atención.